Bueno, eh, yo tengo que agradecer al, al senador Durana que haya puesto en tabla este proyecto de ley que además eh, haya al finalizar la sesión llamado a los colegas para que en la próxima sesión el próximo miércoles se vote la idea de legislar de este proyecto, de un proyecto además que va en pro del consumidor del senador Alaman, y lo que busca básicamente es terminar con eh, la posibilidad que tienen hoy día los bancos por ley, ley general de banco y ley del código de procedimiento civil, de que puedan pedirle al juez que les entregue los bienes de los deudores por deuda hipotecaria o deuda con el comercio y se las entregue a dos tercios de la avalúo fiscal, lo que francamente es inmoral y abusivo. Esto se cambia con la iniciativa que hemos presentado, ha tenido acogida en la comisión y el senador Durana que la preside ha fijado sesiones para el próximo miércoles para votar la idea de legislar y con eso pasar al debate en la sala. ¿Qué nombre tiene este nombre? es un proyecto de un nombre largo pero en el fondo cambia las condiciones del de avalúo fiscal eh, como condición o piso para el remate de las propiedades ¿cuál es ese piso? ¿existe? ¿está, está definido? Hoy día, la, sí, eh, hoy día lo que se hace es eh, que se establece el avalúo comercial como piso que tiene que ser ese el precio al que se saquen a remate las propiedades en un segundo llamado un 5% menos y en un tercer llamado un 10% menos y incluso el propio eh, deudor puede pedir eh, el ejercicio de la eh, prenda pretoria para que el banco se quede con el uso y goce de la propiedad y con eso se vaya pagando la deuda. Creo que es un avance sustantivo en esta materia. Realmente creo que tiene sentido para eh, nuestro país cuando tenemos un endeudamiento de un 70 por, más de un 70% de la ciudadanía. Estamos hablando de más de 7 millones de personas endeudadas, más de 4 millones morosos y eh, con un nivel de ingresos bajísimo en Chile. Con malas pensiones creo que es la tormenta perfecta. Necesitamos señales que hablen de la preocupación nuestra, legisladores, representantes de la ciudadanía en pos de su beneficio.